¿Cómo están mis pollas con cebolla? Me a un nuevo video para el canal. Esta vez, quizás el, el, el, el siguiente juego que sacó Cliptiam. Y así es: es Why Night Afflamed Teeth por Jonochrome Que salió para PC el año 2015. Y sí, es oficial. Es oficial. Aunque no lo sacó el mismo Jonochrome sino que lo sacó Cliptiam. Este que remasterizó todas las versiones móviles de Five Nights at Freddy's, del 1 al Citer Location. Porque no había versiones para Android de, ni, ni para iOS de, de Ultimate Custom Night Ni tampoco de, de la, tampoco de PC Simulator Pero bueno, hoy es oficial y se puede interactuar con todo a diferencia del Fanport Pero aún así vamos a jugar esta, este, vamos a jugar este huevito Hoy nos vamos a encontrar con este huevo, ya lo había jugado aunque, aunque era la versión Fanport y es la versión 2.5 Aquí en la descripción te dejaré dos links de descarga Una que es de la Play Store pero es de pago Cuesta 2 dólares en la Play Store Pero si a menos que tengas dinero lo puedes comprar de ahí Y si quieres descargado de manera gratuita te dejo, te dejo un, un link por Medafire Okay. Ok Oye, justo se mueve Plumpty. Esto me gusta mucho. Aquí voy a decir que me voy pasar el modo, el juego normal tendría que gestionar muy bien la energía. Este, Pensaba que yo no creo que lo había sacado, pero no. Si es oficial significa que estaba en la Google Play Store, que es la tienda oficial para Android. Y también para... No, no, bueno, claro. Y App Store también. Me pregunto si se había sacado también para iOS, porque esto se debe por la iniciativa de Faber Fanverse. Yo creo que también Finance a también lo pueden sacar Cliptiam, porque Cliptiam es la que saca esos juegos. Porque es el que saca todos esos juegos Cliptiam. Ahí viene el huevito. Ahora sí está ah, ok. Está en la cámara, está en la cámara uno. Uy, se me vino Flumpty otra vez Ok, ya, ya se fue Ok, ahí viene este, el bella y Blam Está Flumpty el, el, el huevo Oh por Dios Ya no está Ya no, es que ya no estaba Oh, oh, ok A que se había ido, ok ya se fue De la puerta ya regresó por donde estaba Y si sí, es oficial No es fanmade No sea no es un port de, creado por un fan Es oficial Aunque no es creado por el mismo Jono Cron obvio Sino que lo sacó Cliptian Ya le dije varias veces Para las personas que no que no que no saben de esto Esto yo pensaba que era que no sería oficial Pero no en realidad sí estaba en la Play Store, el, pues, según comprobaban en la cuenta de Clipteam. En la Play Store Ahí justo viene el otro Otra vez Y no tiene por qué gastó mucha batería, no entiendo por qué ya se fue, ¿verdad? Sí Ok, pensaba que se había ido el huevo, pero no Para saber que se va de la puerta, tenemos que mirar las cámaras repetidamente ¿Eh? Se fue De la puerta está? Oh por dios Me queda, me quedaba distrayendo Me queda totalmente distraído Te veo vos Y lo que me preocupa es... Eh... Oh, ok Lo que ahora me preocupa es, es eso, es por lo del huevo, o sea Viene otra vez por la puerta por la puerta izquierda, los dos vienen por la puerta. Dios, por creer todo en todo el mundo, todo el mundo casi no me cree. Y, y viene por la puerta derecha Pero este no ataca Lo miraba por la cámara Y, y, no, y no me di cuenta que ya ya estaba ahí Ok, se le acabó el papel Al al otro No se ha ido él No se ha ido, o sea No se ha ido Ok, ya se ha ido el otro Te veo a vos Ahí venía el castor Ahí venía a ver, a ver. Venía a ver, a ver Están hablando mi familia ahí y que me hacen las cuatro porque no, no, porque presiento que no, me quedaría sin energía, me quedaría sin puertas o sea, debe mirar menos las cámaras lo menos posible pero, pero eso no lo sé, de verdad, oh. no lo veo ninguna cámara no veo a Flumpty ninguna cámara. Creo que puede estar moviendo Redman. Sí. Antes en la cámara donde estaba Redman. Ahí está. Por eso no lo, no lo veía en ninguna cámara. Eso me daba la indicación de que se había ido de la puerta. No lo puedo creer. Y lo malo es que, el, que, el, que la hora no, cuesta, no cambia. No cambia la hora. No se ponen las cuatro... Pone mal, oh. no puede ser. Ya está el payaso ahora. Yo estoy el payaso estúpido. Ya Redman ahí ahora. Todo va bien, andame hablando mi, mi familia. Creo que en, en la cuatro, uy, los oh, dos, los dos, los dos, los dos, dos, se okay. acabó el papel al. al, al. Al castor, se le va a salir en cualquier momento de ahí. En cualquier momento va a salir de ahí. El castor. Ojalá que no venga. Porque forme una betida Por ¡Oh, Dios. estaba está, está el huevo dorado. Viene por la izquierda, Resman. De la mañana, lo de boca. Oh, oh, Tío se tiene uh. en abrir cerrar las cámaras. Me queda muy poco margen, eh. Me queda muy poca energía. Se ha ido Plumti No pues puedo pasar la noche. No me puedo acordarme de esto. ¿Ya, se, ya viene para acá. Ya por favor, pon ese 6am. Vamos. Se fuiste. Perfecto. Ya viene Reno. No, me voy a quedarme sin energía, no me puedo creer. El otro. No lo puedo creer. Que me va a matar. ¿Se pondrá 6 AM? Vamos, por favor. Vamos, la madre. Vamos. Una noche bastante difícil. Me pregunto si, si sacarán el segundo juego. Vamos a ver, y que está pendiente es si Cliptian lo saca. Por fin me he pasado este juego del, del... del... Lamento si me escuchaba a mi madre hablando, porque es que es verdad, las clases... Están llegando, a su, están llegando a su fin, pero con los exámenes finales me, va, me voy a poner bien nervioso. No va a, ser, va a ser lo contrario a lo que he visto en mis tres exámenes anteriores, va a ser presencial. Y es obvio que si fallo los exámenes, no vuelve a subir vídeos. ¿Por qué no? ¿Por qué no se salta? ¿Cuántas veces tengo que ver los créditos ahora? ¿Cuántas veces tengo que ver los créditos ahora? ¿Cuántas veces tengo que ver los créditos ahora? ¿Te vas a irte allá? Por favor, no se acaba. No se puede saltar. Vas a seguir en ese bucle. No, es que va a seguir en Seabrookle no se puede quitar los créditos pero bueno bueno bueno sí no será sí muy difícil difícil se quedó bugueado pero bueno ya es, ya es último ya es bueno ya como ya sabemos, pas, me pasé la noche normal como pueden ver ahorita en estos momentos está en modo difícil obviamente es imposible pasarme el modo difícil muy difícil pasarme en modo difícil así que Así que nada, así que nos vemos en el próximo video. Si quiero hablar un poco del tema de, de este, de este fan game oficial, eso de parte de la iniciativa Faber Fambers. Me preguntas es que se si sacarían en Pogo's. No sé, pero Cristian estaría ocupado no, no solo en el huevo frunti, así que Porque el que lo sacarían sería Cristian. Así que obviamente nos vemos en un próximo video, así que bye bye.